Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Julián Alejandro TV Y hoy estamos jugando a otro juego de Roblox Allá comienza el caos <ríe> Y hoy estamos jugando al juego llamado Natural Disaster Survival Si ustedes quieren jugarlo también, vayan a Roblox y búsquenlo en la búsqueda Y lo van a poder encontrar y lo van a poder jugar también Bueno, vamos a subir las escaleras el próximo mapa será... Glass Office. ¡Vamos! Ok, hay que correr. ¡Hay que correr! ¡Hay que correr! ¡Hay que correr! ¡Corre, corre, corre, corre! No voy a parar de correr hasta que yo llegue al techo. <ríe> ok, hay que avanzar, hay que avanzar, hay que avanzar. ¡Vamos, vamos! Solo falta subir las escaleras y... ya. Listo, ya llegamos al techo. Espero que no sea que la torre se va a derrumbar o algo así, espero que no. ¡Fiu! Pensé que se iba a derrumbar, que bueno. Solamente es que se va a hundir. Pero... Eh, me dará el tiempo suficiente para estar en el techo, o sea que... Me refiero... Que si estoy en el techo, aunque se va a hundir la torre... Voy a ganar como quiera esta partida. Porque, okay, ay. Por poco se mueren esas personas. Bueno, vamos a intentar alejarnos porque no me quiero caer. No puedo creer que yo perdí. en la primera partida. Bueno, tal vez fallé la primera partida de este juego Pero tal vez la segunda no A ver, la próxima se llama Modest Headquarters. ¡Wow! Se ve genial, pero... Intentemos escapar Del peligro que viene ahora Otra vez escalera <risa> Ok, bueno, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre uh, Ah, ok Corre, corre, corre, corre, corre, corre Corre ¿Cómo te llegas hasta aquí tan rápido? Ah, oh, bueno, dame subir las escaleras Vamos a subir rápido, rápido Tal vez se va a hundir la torre de nuevo. ¡No, ni! Ni modo, ni modo. Hay que bajar, hay que bajar, tengo que bajar. Bueno, fallé la segunda ronda por pensar que si me iba al techo iba a estar a salvo. Pero no. Había una tormenta. Sí. Bueno, estoy aquí esperando para ver si podemos jugar la otra ronda. Creo que ya se supone que es hora. A ver. Rainbow Ride. Se escucha interesante. A ver qué hay ahí. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Es hermoso! ¡Me quiero montar, me quiero montar! ¡Por favor, me quiero montar! ¡No, no, no! Ah bueno por lo menos está este. Ahora es divertirme. ¡Wii! Ah estoy super feliz. Super feliz que eh, uh, <coughs> eh, uh, <coughs> Todo estará bien Ok, es, estoy bajando Sí Todo estará bien Todo estará bien Esto me va a proteger Todo me está protegiendo Sí Todo me está protegiendo Sí, sí. Ah. Así es como se siente cuando tu lugar favorito está destruido. ¿A dónde va él? Creo que voy a acompañarlo para intentar entrar a esa atracción de nuevo. No funcionó. Extraño el lugar. Bueno, eh, fallé la segunda partida, la primera también y ahora fallé la tercera. Bueno, estoy un poco triste porque mi lugar favorito ha sido destruido. Uh, Launch a ver qué hay ahí. Se ve genial y todo, pero hay que correr, hay que correr. Si hay unas escaleras significa que tal vez hay que ir al techo. Espero que sea algo no malo. Por favor, que no sea algo muy malo. Por favor. Hay que correr, hay que correr. ¿Cómo se monta en la nave? ¿Cómo se monta en la nave? Quiero montarme en la nave. Ni modo. Hay que correr, hay que correr, hay que correr. Ok. Creo que aquí estoy a salvo. Eh, ok, no, no. Ok, acabo de fallar las cuatro rondas. Eh no me está yendo muy bien. Pero tal vez ganaré esta quinta. No lo sé. Pero espero que esta sea una buena. A ver. Prison Panic. Uh. A ver. Bueno, no hay tiempo que perder. Hay que entrar. Misión imposible. Vamos a ver. A ver qué hay. ¿Eh? ni ¿Qué? No, pero, pero, pero yo soy inocente. No he hecho nada. Oh, bueno, mejor no diré nada. Mejor me quedaré aquí por el resto de mi vida. ¿Eh? Oye, ¿por qué me sacas? Yo no soy un prisionero que escapa. No hay... Ay, ya veo por qué. Eh, tengo que correr, tengo que correr. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Eh, mejor me voy a sentar aquí Ok, mejor no Oh no Oh no, quiero escapar No es que quiero escapar porque soy un prisionero Que es como que Voy a escapar Ok, a ver si hay una salida para escapar de este peligro Por favor, que haya una Por favor Mejor aquí, creo uh, eh, ¿Puedo ir afuera? Uh, no, no Ok, ok uh, No, no, no es tiempo para sentarse Ok, ¿sabes qué? Me voy a quedar cerca de la pared Tal vez si me quedo cerca de la pared No me va a pasar nada, ¿verdad? <ríe> nada, totalmente nada, ¿verdad? Ok, tranquilo, Julián <ríe> ¡Lo hicimos! ¡Sí, lo hicimos! ¡Hora de hacer un baile de victoria! Uh -huh. No sé bailar. Bueno, a ver. No puede ser. Es. Ay, me desmayo. ¡Oh! No puede ser. ¡Regresó! ¡Sí! ¡Hurra! Por fin. Después de unos partidos, o solo uno, por fin regresó esta atracción estoy feliz <risa> muchas gracias de verdad lo agradezco mucha porque escucho música porque escucho música dígame por favor porque escucho música eh, mejor me siento uh, al otro lado sabes que no quiero morir otra vez me voy a tirar por acá Mi atracción Favorita Destruida Por la segunda vez Me siento tan triste Bueno Debo aceptarlo No todo lo que quiero Se puede quedar conmigo para siempre Uh, Lucky Mart. A ver qué hay ahí. Oh, qué bueno, es una tienda ordinaria. No creo que nada malo va a pasar. A ver, ¿qué hay adentro? Uh, genial. Aquí hay unas escaleras. Eh, tal vez se va a hundir eh. Oh. Ni modo. Eh, ¿Qué tal esta? No. Tampoco. Pero... ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que esconderse o algo? No lo sé, pero por ahora voy a seguir explorando la tienda. No hay nada afuera... A ver qué más hay... ¡Oh, no! ¡Un virus! ¡Hay que escondernos! ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? ¡Aquí! Aquí creo que es un lugar seguro, ¿verdad? Eh, eh sí, sí. Mejor me muevo para acá. <ríe> ok, debo estar a salvo aquí. Lo debo estar. Por favor, que no me infecte el virus, por favor. No me puedo agachar. No sé por qué no puedo agacharme. ¡Ah! Oh, pensé que me iba a infectar. Bueno, hay, hay que ser pacientes. No quiero que me infecte el virus. Una eternidad más tarde. Ok, han pasado como más o menos dos minutos. Y todavía el virus sigue. Ok, debo ser paciente. Ya quiero que termine, no quiero infectarme con él. ¡Ah! ¡Lo hicimos! Bueno, creo que ya ese era el video de hoy. Y sí, espero que la hayan disfrutado. Nos vemos, adiós.